Realmente muy contentos. Esto constituye un mojón en un proceso de transformación del Instituto Superior de Educación Física. Y quizás cuando decimos que es un paso importante, lo más destacable de este momento es que este programa de maestría y la política de posgrado que el instituto está llevando adelante tienen que ver y se enmarcan en un proceso de desarrollo de la investigación en el propio servicio que eh, permite que tanto la formación de los nuevos investigadores como sus trabajos estén en una red de desarrollo de la educación física nacional. Eh, no, nos llevó mucho tiempo y trabajo sistemático el poder. Llegar a un programa estricto sensu que se enmarque en la producción propia del instituto. Y por eso esto es realmente algo que celebramos. Voy a darle en primer lugar la palabra a Romar Rodríguez, eh, que dado el día de hoy nos parece importante comenzar por, por esto. Bueno, buenas tardes. Este... <coughs> Ahora no voy a hablar en calidad de coordinador de la maestría, sino de, de docente miembro de ADUR, este, para decir que estamos haciendo esta actividad porque no dadas las agendas, no fue posible suspenderla al último momento, porque como sabrán, ADUR y también la FEU y otras organizaciones, el Pichamité, para de manera genérica, resolvió un paro para acompañar la concentración en la Plaza de la Libertad a las 18 horas con eh, la consigna por la democracia contra la impunidad. Eh, por supuesto que a varios de nosotros nos gustaría estar ahí en este momento y varios compañeros que no están acá avisaron que no venían porque decidieron ir a la concentración. Eh, me parece que es un momento bastante particular de la política, de la política de este país, que no hay que dejar pasar por alto, no, no, pasa, no, es, un, no es un momento cualquiera, digamos, eh, se ponen en juego muchas cosas, muchas sensibilidades. Y, eh, por supuesto que es un tema de la sociedad toda, Alicef, para ICEF es particularmente sensible el tema porque se trata del caso de la, de la tortura y desaparición del hermano de un colega, el Chicho de la Fernando de que la mayoría de ustedes lo conocerán, que fue docente de Licef durante muchísimos años, y que eh, como.. como comentaba el otro día en otro ámbito, tuvimos la triste alegría, la triste alegría de escuchar a un torturador y asesino reconocer los crímenes que cometió. Así que eh, queríamos aprovechar esta oportunidad para, para decir que acompañamos, por supuesto, eh, la consigna eh, por democracia y en contra de la impunidad. Gracias. de los saludos recibidos y de personas que realmente querían estar acá presentes con nosotros. Se excusa por razones de agenda, pero nos saluda la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. De la misma manera, Estela Castillo y coordinadora de Pedeciba y Álvaro Mungrú también de Pedeciba. La decana de Facultad de Ciencias, Mónica Marín, también nos envía sus saludos. Y la decana de Facultad de Ciencias Sociales, Carmen Vidalia. De la misma manera, nos saludo especialmente un compañero de trabajo, el Coordinador Nacional de Cultura Física del de CTP-UTU. El decano de odontología por problemas de salud, pensaba acompañarnos, pero manda sus saludos. Graciela Carreña, directora del Centro Universitario Regional y del Norte, nos comentaba que le hubiera gustado mucho estar con nosotros, pero está felizmente inaugurando el Auralio en la exterminal de Paysandú, lo cual para el ICF es realmente importante para el desarrollo de las clases de toda la zona, pero muy particularmente también las de Y finalmente vamos a leer eh, el saludo que nos llega de eh, Amaldo Bomenzoro y de Marta Bomenzoro, justamente eh, los colegas, compañeros que, a los que hacía referencia Román. Hemos recibido la invitación para el lanzamiento de la maestría en Educación Física del Licef, que queremos agradecer muy especialmente. Era nuestro deseo estar presente en tan importante evento. Tenemos el convencimiento que iniciativas como esta pueden ayudar muy fuertemente al desarrollo de la educación física, el deporte y la recreación para nuestro país y su gente, enmarcada en el espíritu que anima a la ley orgánica de Odelar cuando afirma que su misión es difundir y defender la cultura, impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública, defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrática republicana de gobierno. Lamentablemente esa actividad coincide con el acto que distintas organizaciones realizan Bajo el lema, el voto que el alma pronuncia por la democracia contra la impunidad. Y como ustedes comprenderán, y en estas circunstancias, es nuestro primer compromiso acompañar. Esperando que corone el éxito este nuevo emprendimiento, nuestro fraterno saludo, Marta Gómez Oro y Arnaldo Gómez Oro. Eh, le doy la palabra en este caso, sí, para comenzar a hablar un poco de, de este lanzamiento que nos convoca a Ramón Rodríguez, quien va a dirigir la maestría. Bueno, ahora sí, como coordinador de la maestría. Ya tuvimos una reunión previa con la mayoría de los, de los maestrandos que nos van a estar acompañando en, este, en esta primera edición de la maestría. Es un gusto estar compartiendo esta mesa con Fernando Cáceres con el doctor Edgar Lucena con Franco con ah, ¿no? sí, eh, bueno, eh, y con Franco y el eh, simplemente un breve comentario de, de, de algunos pequeños comentarios sobre lo que no tanto de cuestiones formales sino de lo que esta maestría significa para nosotros institucionalmente eh, y algunas cosas podrán parecer obvias pero no por eso hay que dejar de decirlas eh, la concreción de, del programa de la maestría es una es una cosa que soñaron muchos, mucho antes que nosotros, ¿no? Es una cosa que, incluso si uno se pusiera a rastrear, este, son años o quizás décadas de la ilusión de tener formación de posgrado, formación académica a nivel de posgrado este, en educación física. Con todo, eh, por supuesto que esto no es, no es un hecho aislado, la maestría es producto de una, de una política institucional que desde hace ya varios años apuntó a la consolidación académica del ISEF y a la consolidación del ISEF dentro de Udelar, ¿no? por eso esta maestría en algún punto tiene, para nosotros tiene un doble sentido de una parte es la concreción de una política y de otra parte es el punto de partida de una nueva etapa. Es, en algún punto, es, una, este, es un momento bizarro, digamos así. Eh, así todo, no siempre, no siempre hubo las mismas perspectivas sobre eh, lo que tendría que ser o lo, lo que debería ser una maestría en educación física. Este, no siempre hubo ni hay y probablemente tampoco habrá un único punto de vista sobre esto estas cosas siempre se procesan en discusiones institucionales muy complejas en fin, creo que todo el mundo más o menos sabe cómo es esto eh, incluso hasta por los modelos de universidad y los modelos de desarrollo académico a los que uno puede apostar en gran parte este, eh, no, no, no, no podría enumerar aquí pero eh, ahora pero en gran parte la maestría posible porque hemos tenido muchísimos apoyos es decir, no solo la gente de Licef que ha trabajado en esto hay muchísimos apoyos de, dentro de la propia la de universidades de la región sobre todo de Brasil y Argentina ¿sí? eh, nos consta que por ejemplo desde la CAP ISEF eh, perdón, desde la CAP UBERA, la CAP Central la no Comisión Académica de Postgrado Central este, nos, nos han orientado yo diría, nos han orientado críticamente durante bastante tiempo eso hizo que afinaramos un montón en lo que finalmente ese programa de maestría eh, y en este sentido también para ISEF es un reconocimiento ¿no? un reconocimiento de que Efectivamente, estamos en condiciones de ofrecer un programa a Bueno, y de ahora en adelante tendremos que demostrar que le este, podemos hacer, que no se arrepientan. ¿no? Eh, desde mi punto de vista, y capaz que es demasiado pretencioso ponerlo en estos términos, pero. Como se trata de, un campo, de una maestría académica, cuyo eje fundamental es la investigación, quizás la maestría la podemos pensar como el inicio del camino de la madurez de un campo de saber. ¿no? Un campo que históricamente es un campo profesionalista, eh, con muy escasa tradición de investigación y mucho menos de investigación académica. Bueno, esta es, una, quizás, una de las apuestas principales de la maestría. También, desde mi punto de vista, creo que si, es, si es, esa es la vía o esa es la apuesta, esa madurez deberá demostrarnos si somos capaces de defender el saber antes que una profesión. Este, Sí, de, de, de trabajar para que la investigación nos muestre lo que nos tenga que mostrar independientemente de nuestro, nuestra adhesión afectiva a una profesión, a unas prácticas. La investigación, sobre todo la investigación básica, en un campo como el de la educación física, que tiene un fuerte carácter ideológico desde su origen, ya en el siglo XIX, puede llevarnos eventualmente a conclusiones paradójicas sobre la propia legitimidad de Castro. No, a ese tipo de cosas me no, no, no refiero. Eh, y esto puede suceder no solo porque investiguemos teóricamente orientados por las humanidades o las ciencias sociales, sino desde las propias ciencias biomédicas. ¿no? Eh, y una última cosa que quería decir, eh, desde mi punto de vista también es muy importante, es que quizás, eh, quizás la consolidación académica del campo nos ayude a construir o a seguir construyendo diría, una relación crítica entre el mundo académico y el, y el mundo político, o entre la academia y la política que es una, es una relación que no siempre es sencilla, pero que eh, estoy convencido de que se puede construir creativamente y me parece que esta maestría es una buena ocasión. Así que eh, en eso también están puestas las expectativas. Muchas gracias. Física. Buenas noches a todos y a todas. Diría que voy a ser breve, pero tengo miedo de estar mi tienda, si lo hago, así que simplemente voy a empezar a leer algunas cosas que escribí eh, pensando en el lanzamiento hoy de este programa. Señor Rector de la Universidad de la República, señor Secretario Nacional del Deporte, autoridades universitarias que nos visitan, compañeros y compañeras de ISEF, colegas del campo de la educación física y muy especialmente maestrandas y maestrandos del PROMEF, buenas noches. En momentos en que el pueblo uruguayo organizado está movilizándose para defender la democracia y se manifiesta una vez más en contra de la impunidad y cargando con la contradicción de no haber podido hacernos presentes allí, es un gusto contar con la presencia de todos ustedes en el día de hoy en ISEF para este lanzamiento de la materia en educación física. Si bien como director de ICEF me toca integrar esta mesa, corresponde decir en primer lugar que el PROMEF es un síntoma del crecimiento institucional que se ha venido consolidando progresivamente y gracias al trabajo y al esfuerzo de un colectivo docente, estudiantil, de egresados y de funcionarios TAS en un muy largo periodo de tiempo cuyo inicio yo no me atrevería a determinar. En este sentido es un logro fundamental de la institución en su conjunto no el logro de un grupo de docentes que consiguieron rápidamente hacer una, tra una transición hacia una institucionalidad universitaria, mucho menos el logro de una directora que haya comprendido la importancia de impulsar la producción de conocimiento en el campo académico de educación física. El PROMEF es, desde mi perspectiva, uno de los más importantes logros de una institución universitaria que, como tal, tiene sus contradicciones, sus disputas internas, sus perspectivas encontradas respecto de cuáles son los rumbos que deberían seguir, la extensión, la investigación y la enseñanza en CERC. Una de sus principales fortalezas es justamente el haberse gestado como fruto del diálogo a partir de esas mismas contradicciones, disputas y perspectivas encontradas. El ISEF hoy está lanzando su primera oferta de formación de posgrado, el PROMEF, aunque corresponde la aclaración, esta es la primera que se ofrece luego del pasaje al ámbito universitario. Existen antecedentes que han sido y serán importantes insumos de trabajo. Para quienes hemos estado involucrados directamente en todo este proceso previo, casi podría parecer un día más en el largo proceso de formulación del PMEF, así se llamaba la propuesta original, de diálogos con la CAP UDELAR, de conformación de la CAP ISEF, de consultas a la Dirección General de Jurídica, reformulación a partir de las evaluaciones externas recibidas, de discusiones internas, el trabajo con cada una de, de las secciones académicas y administrativas de la institución de las conversaciones con referentes académicos, de un sinnúmero de instituciones que contribuyeron a que este programa de maestría en educación física fuera posible, de la difusión, la aprobación a nivel del CDC, de apertura de inscripciones, evaluación de las postulaciones, selección de la primer cohorte, preparación de cursos, designación de un coordinador académico de la maestría, y un muy largo etcétera. Y vaya, sin embargo, si estamos muy lejos de que este sea un día más para una institución como comisaria. Vaya si tendremos que darnos un momento para mirar en perspectiva y reconocer que muchas cosas se han logra log logrado en este aún breve tránsito dentro de la Universidad de República. Vaya si esta misma perspectiva podrá darnos elementos para reconocer que, al mismo tiempo que queda mucho trabajo para hacer, mucho camino para seguir andando y mucho aprendizaje institucional para seguir consolidando, que al mismo tiempo que todo esto, hoy tenemos un muy buen motivo para celebrar. Como complemento de todo lo anterior, el PROMEF es también un compromiso institucional que se ratifica. En primer lugar, un compromiso frente a nosotros mismos y a nosotros mismas. En tanto, este programa será posible en la medida en que lo sostengamos colectivamente. Casi inmediatamente, un compromiso frente a la Universidad de la República, una institución que en muchos sentidos sigue procesando que existe tal cosa como un campo académico de la educación física casi simultáneamente y como un elemento fundamental de lo anterior. Un compromiso frente a otros actores de este mismo campo académico, tanto a nivel nacional como internacional. Actores necesarios, porque sin un debate fraterno y, sin, eh, y con horizontes amplios, no es posible la producción de conocimiento. Y finalmente, un compromiso con la sociedad uruguaya en su conjunto, que tiene importantes necesidades de formación en el área de la educación física, a las cuales debemos proponernos seriamente atender, y que ojalá encuentren en el PROMEF un espacio propicio para formular nuevas preguntas que dialoguen con esas necesidades. En este segundo sentido, el PROMEF deberá ser, y no tengo dudas de que esto será así, apenas el primer paso dado en el camino de consolidar la oferta de formación de posgrados de CEF. A la mayor brevedad, deberemos lograr complementar el PROMEF con especializaciones profesionales y probablemente un poco más tarde será necesario darle continuidad a través de un programa de doctorado. De esta manera ISEF ha venido trabajando, sostenidamente desde hace varios años, asumiendo con compromiso los desafíos y buscando proyectar a partir de logros colectivos las acciones futuras. Y en este camino institucional el PROMEF marca sin dudas un punto de inflexión. Y sería muy importante que el torbellino de una cotidianidad que nos llama siempre a resolver lo urgente no nos haga perder de vista ahí. Si es cierto que el PROMEF es un síntoma de un grado de consolidación relativa en la producción de conocimiento, no menos cierto es que constituirá una estructura fundamental a partir de la cual proyectar esa misma producción. Del mismo modo, si esta maestría se nutre de la acumulación que se ha logrado en cuanto a la producción de conocimiento, también será una herramienta fundamental para que algunos desequilibrios entre las regiones del país y entre áreas de concentración puedan revertirse si es desde los nobles departamentos académicos de ISEF, desde donde se nutre y se sostiene la maestría en Educación Física, ella será también un espacio fundamental para la formación de quienes están iniciando su carrera docente de ISEF hoy, dentro de esos mismos departamentos académicos. Por último, me gustaría mencionar un elemento que considero central. Desde hace varios años se ha venido construyendo una idea muy potente en ISEF, y de hecho yo pertenezco a una generación estudiantil que realizó, bueno, ya no pertenezco, pero pertenecí <risa> a una generación estudiantil que realizó su tránsito institucional en el momento en que esta idea fue adquiriendo forma. Una idea que ha marcado un muy bien claro. Nos propusimos construir Universidad de Misé. Con muchos errores y con algunos aciertos, este ha sido un lema que, reitero, ha impulsado procesos fundamentales en los últimos años, tales como el incremento de cupos en Maldonado, Montevideo y Paysandú, y la apertura de una nueva licenciatura en conjunto con ANEP en Ribeiro procesos de estímulo en la formación de posgrado de docentes, de esfuerzos sostenidos por la profesionalización de las tareas académicas, técnicas, administrativas y de servicio en ISEF, de actualización y mejora de la calidad en la formación en educación física, de producción de conocimiento, entre otros. Hace algo más de un año, al asumir el cargo de dirección de ISEF, proponía que desde mi perspectiva es un momento propicio para avanzar un paso más, podríamos decir, para redoblar la apuesta, y proponemos construir un lugar para ISEF dentro de la universidad. Quizás esta idea estuviera ya implícita en la formulación anterior, pero tengo la impresión de que es muy importante darnos espacios para preguntarnos de qué manera ISEF va a aportar en la permanente reconstrucción de una universidad de la República, signada por un dinamismo perpetuo que se nos presenta disimulado en una aparente inamovilidad. Si es cierto que lo universitario era algo relativamente ajeno para ISEF, con no menos desconocimiento la propia universidad recibió a ISEF en su seno. También, en este sentido, el PROMEF viene a cumplir de una manera inédita y nos brinda, como CEF y también como universidad, un insumo para preguntarnos cuál es el modelo de universidad que nos proponemos construir para el Uruguay. Considero muy importante señalar que, en primer lugar, es la Universidad de la República la que ha incorporado hoy una nueva formación de posgrado, y no ICEF. Hoy la Universidad de la República tiene una maestría en Educación Física, y me pregunto aunque conozco la respuesta a esta, a esta pregunta, si esto no, no tomó por sorpresa a una parte importante de la institución. Reformular esta idea, que ha guiado nuestras decisiones, y enfatizar que no es suficiente construir universidad en ISEF, sino que también tenemos que proponernos construir un lugar para ISEF en la universidad, implica asumir la responsabilidad de mirar más allá de nuestras propias paredes, de introducirnos en los complejos procesos y en las intrincadas estructuras que esta institución tiene, y de entender como propios los problemas que la universidad hoy atraviesa. Me gusta pensar que estos momentos simbólicamente tan importantes pueden ayudarnos en este sentido. Finalmente, me permito saludar a quienes componen la primer cohorte del promedio. Vayan los correspondientes deseos de éxitos en estas nuevas etapas de formación. También una vez más, a quienes nos acompañan, muchas gracias por estar presentes hoy. Y ser se viste de gala cada vez que recibe tan importantes visitas. A todos y todas quienes de alguna forma somos parte de este proceso institucional, felicitaciones. La maestría en Educación Física es hoy una realidad que nos llena de orgullo y que nos permite mirar de manera optimista hacia un futuro repleto de desafíos. Confío en que trabajando para superar esos mismos desafíos es que nos volveremos a encontrar dentro de este futuro. Muchas gracias. estos procesos eh, que han exigido mucho trabajo al secretario nacional de la Secretaría Nacional de Deportes, Fernando Cáceres. Bueno, buenas noches. Voy a evitar cometer algún error, así que hago un saludo genérico. La verdad ¿no? Pero... es cansancio no podemos jugar una mala pasada. Yo... Eh, recordaba hoy temprano que hace exactamente 14 años, desde lo que entonces era la Dirección Nacional de Deportes, que recién se creaba en el ámbito del Ministerio de y Deporte, teníamos las primeras conversaciones con las autoridades del Instituto Superior de Educación Física para, anunciar, para iniciar un proceso que finalizaría... ...sobre fines del año 2015... 2005, perdón... ...y que se consagró con la transferencia del Instituto Superior de Educación Física... ...desde la Dirección Nacional de Deportes a la Universidad de la República. Un viejo anhelo de numerosas generaciones de estudiantes, docentes y egresados que constituyó la primera, a mi juicio, la primera gran decisión política que pudimos tomar en aquel periodo de gobierno. Así que la presencia hoy acá es, era una obligación, además de constituir un placer, porque siempre que he venido a esta casa he venido por buenas noticias, para celebrar buenas noticias, hoy no es una excepción, aún en el marco del día en que lo hacemos, el momento en que lo hacemos, y era también una obligación para para seguir estando presente en este proceso que nos ha encontrado juntos en el camino desde aquel entonces. Y hoy hay varios motivos de, de alegría y de felices coincidencias. Cecilia decía que en andú se estaba inaugurando el Aulario y aunque la Dirección Nacional, hoy Secretaría y el ISEF nos separamos hace 14 años, nos seguimos encontrando. Eh, no fue un divorcio por viñas y disputas, sino que fue de, de común acuerdo y, y el camino nos sigue encontrando en la construcción de, de Uruguay, un Uruguay diferente desde de, de la educación física y del deporte. Y lo que está ocurriendo... Hoy, y lo que va a seguir ocurriendo en Paisandú, es también un hecho histórico muy importante. Hoy se inaugura el Aulario, el 4 de mayo se inaugura la pista de destino, Primera pista en el interior del país, certificada internacionalmente. Hablaba con Wilson Neto, que estaba yendo de Paisandú desde, desde esa ceremonia hacia Salto. Me decía que iba a estar el 4 de mayo para celebrar también la, la inauguración de la pista y me decía que, me confirmaba que para el segundo semestre se empezaba a construir el polideportivo, que va también en las instalaciones de la plaza. Y había un paisagudo entre las viejas instalaciones de la plaza de deporte y el anexo, la, el haber anexado la, la el edificio de la vieja terminal de ómnibus se fue conformando un, un polideportivo educativo, un polo, no sé cómo llamarlo, para que sea verdaderamente representativo de algo que es único en el país y es la convergencia de cuatro instituciones construyendo ciudadanía y aportando en el proceso educativo de nuestro país, cada una desde su ámbito de competencia la Universidad a través del UNICEF, el, el Consejo de Enseñanza Técnico Profesional a través del Bachillerato Deportivo y otras experiencias educativas que se van a realizar, se están realizando, la propia Intendencia del País Andrés y la Secretaría Nacional del Deporte. Un desafío de gestión compartida que es único y que, que nos va a poner en situación de, de fuerte compromiso entre las cuatro, a las cuatro instituciones y creo que es, se va a constituir eso en el espacio de mayor relevancia para la educación física y el deporte en el país y es en el interior del país y es al norte del río negro y para nosotros es un orgullo y es un síntoma del estado de situación del desarrollo de la educación física y el deporte en su sentido más amplio, más rico, en todo el país. Es un momento único. Y lo que les digo no es, un, no es producto del entusiasmo, del fervor o de, o de una impresión subjetiva, sino de la constatación objetiva en números, en datos que hemos relevado. Hoy estamos en, en el más alto nivel de inversión pública y privada en educación física y deporte en décadas en décadas, no puedo afirmar que sea la historia del país, pero en décadas en muchísimas décadas hoy estamos a un nivel de inversión muy alto hoy tenemos el nivel más alto de instituciones de distinta naturaleza vinculadas a la educación física y al deporte las tenemos relevadas las tenemos registradas hoy tenemos la mayor cantidad de federaciones y de deportistas en actividad. Hoy tenemos una población con los más altos niveles de práctica deportiva y de actividad física. Hoy tenemos realidades novedosas, un bachillerato deportivo en crecimiento eh, exponencial, en un crecimiento permanente, con más de 7.000 estudiantes. Hoy tenemos un lugar en la agenda pública y en la vida cotidiana de la gente, desde la educación física, desde el deporte, como nuestra sociedad no lo había vivido antes. Y así lo indican no las impresiones subjetivas, sino los relevamientos que hemos hecho. Y esa dinámica, que es una dinámica mundial, pero que en nuestro país tiene un ritmo propio muy interesante, debe ir acompañada de, de los niveles de, de ofertas educativas necesarias, en cantidad y en calidad, y en diversificación de posibilidades. Es un momento de enorme oportunidad para todos, y en particular para las entidades educativas. Por eso de poco convocamos a una reunión, a efectos de que aquellas instituciones educativas que, que trabajamos en el sector, eh, pudiéramos compartir información este tipo de información con mayor nivel de detalle y, y que empezáramos a considerar la posibilidad de asumir compromisos compartidos para dar respuesta a los desafíos que esta realidad compleja, rica, creciente que se viene multiplicando claramente nos está ofreciendo entonces esta maestría, que también tiene un valor histórico importante, viene a abonar en esta dirección, en este camino, y para nosotros es un enorme motivo de alegría, porque también la investigación debe cumplir un rol de acompañamiento fundamental, y porque el desarrollo académico del sector aún exige estas y más iniciativas. Quiero agradecerle a Jean Franco que haya, a él en nombre de los que estamos aquí, les agradezco a todos, pero a Jean Franco en especial que insistió para que acompañáramos en esta instancia y nos diera la oportunidad de celebrar con alegría la apertura de esta maestría, los que están al frente de la misma, mejor de los éxitos, y a quienes van a cursarla, que la aprovechen al máximo, serán los primeros o candidatos a muchos otros que, que llenen las aulas para otras ofertas similares. Necesarias para el desarrollo de la educación física y del deporte en de el país. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Eh, bueno, damos la palabra él, y obviamente agradecemos la presencia del rector de la Universidad, Rodrigo Arín. Buenas tardes a todos. Es francamente un gusto estar presente en este edificio, este edificio que también es parte del hito constitutivo de la construcción del ISEF como instituto universitario, en esta instancia, que es la primera edición, el lanzamiento de la primera edición de la maestría académica en Educación Física, en, en este momento particular de, de la vida también del país, y a la misma vez hacer un paralelismo que eh, varios para mencionaron, puede si ser una diferencia, yo estuve presente en el este, yo, eh, llegué a las seis y media en punto aquí eh, No pregunten cómo eh, De la inauguración De ese edificio de Paysandú Porque ni ese edificio de Paysandú Es una casualidad Ni esta maestría Es producto también de una eventualidad y una casualidad Ambos hitos que se dan el mismo día Tienen varios puntos en común Yo creo que el principal de ellos Tiene que ver con la construcción La puesta en una construcción institucional a largo plazo el ICEF está en un camino que no es solamente llegar a una maestría con estas características, es un instituto universitario que está acumulando nuevas, nuevos desafíos, nuevos desarrollos en el marco de la Universidad de la República, en el marco de desarrollar las funciones propias de la Universidad de la República, la investigación, la extensión, la enseñanza, y lo está haciendo asumiendo sus propias contradicciones y las contradicciones inherentes a cualquier proceso de transición institucional tan complejo como puede ser juntar dos culturas que previamente venían de lugares distintos. Hoy nadie pone en duda que ISEF es parte de la República, y si a la Universidad de la República hace ISEF faltaba universidad, a la Universidad le faltaba ISEF hace unos, unos tiempos atrás, yo creo que estamos en un momento de, de alegría y de convergencia en donde lo que estamos festejando hoy es parte de un conjunto de decisiones concatenadas que fueron tomándose a lo largo del tiempo que tienen que ver con la consolidación de cuadros docentes, los llamados en efectividad eh, que se hicieron durante el año pasado, que tienen que ver con los procesos de departamentalización de la vida académica, que tienen que ver con el, los procesos de articulación con otras áreas del conocimiento y otras áreas disciplinarias de la Universidad de la República, ¿no? que tienen que ver con la integración del ISEF a las estructuras de gobierno universitario en cada forma más profunda, el o señor Franco es parte de... Algunos son los importantes, que son muy importantes como la educación presupuestaria en la institución en forma cotidiana. Y ese crecimiento académico es el que permite sostener una maestría. Una maestría académica no surge del vacío. Surge el conjunto de decisiones que se van tomando a lo largo del tiempo y que permite tener más crítica que la sostenga. Más crítica de docentes, con el nivel de formación adecuado para poder sostenerlo. Y estudiantes interesados en recorrer un camino a muy peculiar de que es una maestría académica cuyo poco está en la formación e investigación en el área, eh, que requiere con, a la misma vez avanzar en la construcción de edificios de estas características y de infraestructuras como la que tenemos hoy en Paysandú, que efectivamente es parte de un acuerdo institucional mucho más amplio, y que lo que es a la misma vez un punto llegada es un punto de partida. No hay posibilidad alguna de expandir la investigación de calidad sin tener formación de posgrado de calidad. Y en ese sentido, esto es nuevamente un nuevo punto de partida para plantearse nuevos desafíos. Estoy convencido que el Licef no solamente está en el buen camino, sino que nos obliga a todos a hacernos nuevas preguntas. Porque no son exclusiones, ISEF, ¿eh? Son porque de la Universidad de la República. Decía, es, la Universidad de la República muestra cierta, cierto panorama de, de quietud, y uno la mira lejos, y en realidad están pasando muchas cosas simultáneamente. Esto es una de ellas. Pero de aquí en más, pensar cómo la educación física y el instituto en particular, la educación física como área disciplinar y la institucionalidad que sostiene la formación, la investigación y la atención en esa área disciplinar se integra en un, un andamiaje universitario complejo, diverso y ahora además en diciembre hizo antes que de la Universidad de la República disperso en el este territorio o sea que es una muy buena noticia desde el punto de vista de la democracia y desde el punto de vista del acceso a la educación superior es, es una agenda, una ruta que nos va a llevar a nuevos objetivos el doctorado está, es parte de esos, de esos objetivos, pero estoy seguro que es el único. La interacción y la, interac y la forma que vamos a compartir espacios de formación, de investigación y de extensión con, eh, con otras áreas disciplinares o interdisciplinares es parte de estos desafíos. Yo creo que a partir de este, de este momento lo que tenemos que pensar como Universidad de la República es imaginarnos qué universidad queremos para qué país en los próximos 20 años.